Vecinos y vecinas de Hurlingham, estamos en el nuevo anexo del Herling Club que está acá en el Polideportivo de Hurlingham y hoy un sábado a la tarde se está desarrollando una actividad que es fútbol gaélico. Bueno, ¿tu nombre? Andrés. Estamos con Andrés, jugador de fútbol gaélico del Herling. Bueno, Andrés, lindo, lindo torneo. Estamos viendo que son tres equipos. Contanos un poco cómo, cómo se desarrolla esto en Hurlingham. Mirá, eh, arrancamos este año con la cantidad de jugadores que se fueron sumando al fútbol gaélico. Pudimos armar tres equipos en Herling y hay otro cuarto equipo que es irlandeses que vienen a jugar y cada tres, cuatro semanas sí. hacemos una fecha, jugamos partidos todos contra todos en modalidad reducida sí. y nada y van sumando puntos para la tabla general de año. Ah, mirá, es con tabla, todo sí, Está sí, buena. sí. Lo tratamos de hacer lo más atractivo posible y competitivo para que, yo, para que no sea solamente divertido. Yo pensé que era, que, era yo no pensé no que era amistoso, entonces es como que juegan un cuadrangular por decirte, amistosamente. No, pero no, no, no, es, no por esto ya es por puntos. Y Está bueno. Bueno, al final hay una copa en juego y, ah. y la copa de todos los terceros tiempos también. ¿no? ¿Hace cuántos años están haciendo este, este torneo? ¿Hace cuántos años es, eh, se desarrolla esta actividad? Mira, el fútbol gaélico ya hace 4 o 5 años que se está desarrollando acá en Argentina. En realidad se está volviendo a desarrollar, porque históricamente el hurling club fue fundado como un club de hurling, mm. un deporte irlandés, que tiene la variante del hurling que es con palos y la variante de pelota que es con. que es el fútbol gaélico. Sí. Y que se dejó de jugar en la Segunda Guerra Mundial, porque no se pueden importar los, los palos desde de Irlanda. Y bueno, y por eso el hurling se terminó siendo un, un club de rugby y de hockey. Sí. Pero bueno, hace unos 10 años empezó a venir gente de Irlanda interesada en, en tratar de, de, de, de reflotar los deportes acá en, en el club. Y bueno, tuvimos unos torneos, tuvimos un campeonato internacional de hurling, sí. otro fútbol gaélico. Y hace dos años juntamos suficientes jugadores como para armar un, un torneo interno. Sí. El año pasado fue de dos equipos, ahora sumamos más y llegamos a ser cuatro equipos, lo cual se está, se está viendo que está creciendo. Más bien. Ponenle una persona que obviamente ve el video y dice quiero empezar a aprender a jugar eh, fútbol gaélico. Eh, ¿Días, horarios y cómo, y cómo tiene, tiene que hacer? Mira el Herling Club eh, actualmente estamos haciendo dos entrenamientos semanales en pistas del mundial que se juega ahora en julio, lunes y miércoles a las 8 de la noche, eh, siempre son todos invitados, es un deporte que puede ser de cualquier edad, hay gente ah, mayores también. de 40, mayores de 50. ¿Y el peso? No, no no, no, hay, no hay peso de nada acá. Mm. El que quiere jugar viene y oye, juega. El que quiere jugar viene y juega, la edad que sea. Mm. Hay chicos que están arrancando, eh, obvio que no se mezclan chicos con los grandes, pero sí van viendo cómo son los primeros movimientos, los primeros pasos. Ahí va. Y los sábados también entrenamos a las 2 de la tarde, salvo que haya fecha como hoy, que, que venimos a la a... <risa> A, jugar, el turnero, a ¿no? jugar, tranqui. El, el deporte se, es, yo más o menos por lo que entiendo, es una mezcla de rugby, fútbol, eh, volei también. Sí, volei, básquet, en realidad eh, se juega con una pelota estilo fútbol, sí. un poquito más grande y un poquito más pesada. En una cancha, bueno, la categoría nuestra se juega en cancha de rugby. En realidad en Irlanda se juegan canchas mucho más largas, pero acá no hay predios para Má, jugar. Más larga que rugby. Sí, sí. en pero... realidad tiene 150 metros en Irlanda y aquí se juega la modalidad reducida de nueve jugadores y se tiene que llevar picando la pelota sí. eh, cada cuatro pasos y eh, se hace pase tipo saque de vole y sí. hay que invocar los palos de rugby, abajo vale tres puntos que hay un arquero y arriba vale un punto. Ah, ¿abajo hay un arquero? O sea, como fútbol, un arquero. Abajo hay un arquero o handball, ponele. Y uno puede venir con la pelota en la mano y tiene sí. que, antes de llegar al arco, patearle. Y bueno. Si ¿Patearle puede, o como, con la mano? Con la mano solamente puede ser si hay algún tipo de rebote o algo. Ah, no tiene que está. ser con el pie, sino puede ser con la mano hacia arriba o con el pie arriba. Lo cual, cuando uno está lejos, se puede patear arriba y seguir sumando de a poco de un punto. ¿Cómo, cómo viene la selección argentina desarrollándose en, lo, en temas mundiales? Y mirá, eh, nosotros participamos ya de dos mundiales. En 2015 fue el primero, la modalidad de jugadores no irlandeses. Este al ser un deporte nacional de Irlanda, eh, tienen que separarse de los que juegan eh, nativos de Irlanda, eh, de los que no, porque el que nació en Irlanda lo juega de los dos años y la diferencia es muchísimo más grande. Entonces, la división internacional, eh, que la juegan todos los países de jugadores que no nacieron en Irlanda, eh, en la primera, el primer Mundial en 2015, los jugamos, eran cuatro equipos y salimos campeones mira. y el año siguiente se jugó en Irlanda y bueno, ahí ya hubo más competencia. ¿Ahí ganó el local? No, no, no, no porque ah, Irlanda no puede jugar porque ¿Por, por los jugadores nativos de nacidos en Irlanda juegan en otra categoría hmm. y terminó ganando el combinado de Nueva York porque lo juegan también por, por, por zonas. Sí. Y bueno, y ahora, ahora es el próximo mundial. ¿Cuándo? En Irlanda, es en julio. Y ya tenemos a los jugadores seleccionados sí. y ya está toda la gira preparada para. Ah, buenísimo. Para salir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está, es muy lindo el predio y bueno, gracias. muy linda la, la actividad. Y bueno, eh, todo lo mejor para ustedes en, en julio entonces. Perfecto. Y, perfecto y, nos vemos la, y nos vemos a la vuelta, nos traes novedades. novedades Dale. Okay, gracias, Muchas gracias. ¿eh? Que ande todo muy gracias, bien. Gracias, gracias, hasta luego.